Esto es Socialpreneurs, podcast patrocinado por Ardent Spain, la mayor comunidad de educación financiera, economía y emprendimiento. En este episodio, iniciativas sociales y medioambientales, con Luis González. La información es poder, especialmente cuando la competencia ignora la oportunidad de hacer lo mismo. Como dice Mark Cuban, que es empresario americano, eh, propietario de los Dallas y bueno, participaba en el programa de Shark Tank de inversión, que seguramente muchos de vosotros lo conoceréis. Hoy vamos a hablar de información, vamos a hablar de datos y de sostenibilidad, de un buscador de sostenibilidad. Bueno, seguramente no lo entendáis, pero vamos a hablarlo ahora y vais a entenderlo mejor. Hablaremos con Click Koala, que es eh, el buscador de lo sostenible, justo en esa línea, y hablaremos con Carlos Hidalgo, que es cofundador de esta empresa y después de 20 años decidió cambiar de, del mundo de los negocios, ha estado en consultoría, como consultoras como Nielsen, y bueno, ha decidido emprender. Y lanzar este proyecto que me parece súper interesante y súper completo. Así que bueno, Carlos, bienvenido a Socialprenners. Pues muchas gracias, Luis. <ríe> Encantado de estar aquí. Bueno, eh, como siempre, para contextualizar un poco, vosotros sois, eh, aparte del mundo de los datos, también habláis de sostenibilidad. ¿Qué es para ti la sostenibilidad? Pues mira, para mí la sostenibilidad es de alguna forma que, que tus acciones estén en sintonía con las necesidades del planeta y de las personas. Yo creo que se basa un poco en eso. Y luego sí que es cierto que, que lo que es muy importante es que esa sostenibilidad pues, tienda pues, a, evitar, a evitar el agotamiento de los recursos naturales, eso 100%, y también tener muy en cuenta pues, los recursos sociales y, y, y económicos. Uh -huh. sí. Y vosotros tenéis el buscador de lo sostenible, que la verdad es que me parece que es muy completo, tenéis un montón de gama de, de oferta en ese sentido, pero ¿qué es eso del buscador de lo sostenible para que la gente lo sepa? Y en esa línea, ¿qué hacéis en clickoala Vale, pues mira, te voy a explicar primero pues, qué es ClickCoala. ClickCoala es, eh, bueno, somos una empresa social, ¿vale? partimos de ahí, y, y nuestro objetivo es, es facilitar un consumo más respetuoso con el medio ambiente y con las personas. Vale, entonces esto lo hacemos eh, uniendo a, a lo que es la ciudadanía, a lo que son los expertos en sostenibilidad y lo que son las empresas que, que buscan pues, eh, generar un, un, un, un impacto positivo. ¿vale? ¿Y cómo hacemos esto? Pues con dos vías, con, con el buscador, que, que muy bien has dicho tú, el buscador de lo sostenible, Cliccola.com, y luego también con algo que llamamos nosotros eh, Inteligencia Verde, pero ahora te lo cuento. Entonces, el, lo que es el, el buscador, ahí donde lo que pretendemos es eh, facilitar a la gente que pueda encontrar pues eh, alternativas eh, ecológicas y justas a todas sus compras. ¿vale? No somos un marketplace, es decir, tú no vas a comprar directamente en Click -Kuala. Aquí lo que hacemos es empoderar a las empresas. Entonces las empresas les damos esa posibilidad de visibilizar sus productos y servicios eh, eh, sostenibles. Y, y lo único que vas a encontrar en, en Click son productos y servicios que tienen certificados ecosociales que han sido analizados y validados como fiables por, en este momento, 162 expertos de 42 universidades, uh -huh. vale que son los que nos han dicho, pues... Eh, a nivel el impacto social o medioambiental que tiene cada uno de esos sellos, pues si son más o menos válidos. Y de hecho, pues eh, verá, eh, veréis en, si os metéis en el impacto en en, en, en, Click en el buscador de, de ClickCoala, que al lado de cada producto, pues eh, hay como digamos como un semaforito, un, una nota que es la que han dado los expertos a cada uno de esos sellos. ¿no? Y luego, por otro lado, como te he dicho, está el buscador y, y lo que es la inteligencia verde. Está la inteligencia verde, que son, como muy bien has dicho, has dicho tú al principio, lo que son estos datos, ¿no? que es información, básicamente información sobre sostenibilidad que le damos tanto a los ciudadanos como a las empresas. Y esa información, pues eh, sobre todo, como bueno muy útil, eh, muy fiable porque es totalmente actual eh, y, y sobre todo eh, Aplicable, aplicable directamente. Entonces, para los ciudadanos es información sobre los certificados, por ejemplo, ecosociales, perdona. Y luego también es información a través de, de bueno, la información que damos sobre sostenibilidad en, en el blog y en, en nuestras redes sociales. Y luego para las empresas es, eh, es información eh, sobre, sobre lo que está buscando realmente la gente que quiere vivir de una forma más sostenible o que quiere realmente eh, consumir de la forma en la que piensa. Uh -huh. Y bueno, básicamente para las personas es un poco información, ¿no? que al final no tenemos información y es un poco ayudar a las personas que quieren ser sostenibles en ese proceso ¿no? de aprenderlo. Eh, y también me surge curiosidad sobre... Es un proyecto enorme, no <ríe> me parece enorme, pero ¿cómo, ¿cómo empezasteis? ¿Cómo fue el principio? ¿Cómo se os ocurre? ¿Cómo fueron los primeros...? Pues, pues mira, todo esto surge porque nosotros nos veíamos... Bueno, cola tiene dos años. Y, y nosotros eh, somos cinco y, y nos veíamos en, en una necesidad de decir, oye, me encantaría o sea, poder vivir de una manera más, más sostenible. O sea, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Y entonces, pues lo típico, ibas al supermercado a comprarte ropa, a comprar electrónica, a comprar, bueno, pues cualquier cosa, ¿no? Electrodomésticos y, o muebles, y, y te dabas cuenta de decir, joder, pero a ver, mmm, esto me está diciendo que esto es verde, que esto es bio, que esto es seco veía aquí hay una hoja verde, eh, pero ¿cómo sé que es verdad? <risa> ¿En qué me vas? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo sé que no me están engañando? Sobre todo, ya se empezaba a escuchar mucho de lo de Greenwashing. Si empezabas a rascar, veías que eso era un poco como sospechoso. Y digo, esto qué significa? Sabes, o sea, al final es como, ¿qué pasa aquí? Entonces, como nosotros venimos del mundo de la investigación de social y de mercado, uh -huh. otro, otro socio y yo, pues decidimos, oye, pues vamos a hablar con los expertos. Vamos a hablar con expertos en sostenibilidad y hablamos y entrevistamos a expertos en sostenibilidad. Y, a, y, a, bueno, y con organizaciones de, de consumidores, ¿vale? Y entonces nos dijeron que una… Digamos que, que nos hicieron ver que una alternativa fiable eh, pues a, a, a entender si un producto es más o menos sostenible es a través de los certificados ecosociales. Uh -huh. Y entonces decidimos pues, oye pues tomar cartas en el asunto y, y centrarnos en, en, en demostrar la sostenibilidad a través de este tipo de, de sellos. Y para ello nosotros veníamos de fuera, o sea, teníamos la visión de, del consumidor, pero entonces dijimos tiene que ser alguien que sepa realmente de esto el que nos diga qué certificados son de fiar y cuáles no. Y entonces nos dirigimos al mundo académico que pensábamos que evidentemente es el, es el más neutral ¿no? no está digamos influenciado por, por muy, ningún tipo de Muy actualizado de empresa. ¿no? también además. Claro, exacto. Y entonces el mundo académico, científico y demás son los que nos echan una mano. Estamos hablando de, de, de catedráticos investigadores, profesores de estas 42 universidades ¿no? y son los, los que nos dicen pues qué impacto a nivel medioambiental y social pues pueden tener estos estos certificados. Muy interesante. Uh -huh. Y luego la parte de, de los datos que tenéis de la parte de la inteligencia verde, uh -huh. eh, ¿cómo surge? Para, ¿Cómo importantes son para vosotros los datos ¿no? para haberlo incluido? Joder, pues es que, fíjate, yo creo que, pues que los datos son importantísimos. ¿Qué que te voy a contar a ti que, que estáis todo el rato ahí, sabes, brujoleando y mirando datos y cosas, ¿no? Pues es que, es que los datos es lo que te ayudan a, a no dar palos de ciego. Y, y es que eh, los datos, sobre todo para empresas, de hecho, fíjate, sobre todo para empresas más pequeñas y, y medianas, uh -huh. eh, que tienes unos presupuestos muchísimo más limitados, lo que tú necesitas es saber hacia dónde ir. O sea, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde invierto? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cómo lo hago? Pues eso es a través de datos. O sea, nosotros hablando con un montón de gente, dices, es que yo no tengo casi tiempo para mí, somos muy pocos, soy yo solo, pero me tengo que poner a buscar información. Claro, si tú quieres llegar a la gente que realmente te, te va, eh, va a consumir, va a ser tu cliente o si quieres entenderles o qué es lo que quieren, tienes que tener información. Como te he dicho, nosotros venimos de, de la investigación de social y de mercado. Mi socio tiene una empresa de investigación, de hecho. Y, y sabemos, o sea, a través de, bueno, de todos estos años trabajando en este mundillo, pues, eh, los beneficios que, que trae la investigación a las empresas que realmente la hacen. ¿no? Y, y entonces, nosotros lo que decíamos dijo, es que lo que queremos es que, precisamente, a todas estas empresas que lo están haciendo bien o lo quieren hacer bien con el mundo de la sostenibilidad, Vamos a intentar de alguna forma democratizar todo esto. ¿no? Vamos a hacerla más, más accesible y sobre todo más asequible. O sea, porque es, es, es, es hacerla muy económica, hacerla muy económica para que cuanto más gente pueda, más empresas puedan acceder a ella, pues muchísimo mejor, ¿no? Digamos, ponerla como en común, ¿no? Entonces esa era la idea de ClickQuala y por eso hemos creado lo que es la parte de inteligencia verde, ¿no? Y, y en la parte de inteligencia verde, pues a las empresas y a las organizaciones que, con independencia de que estén en el buscador o no, no hace falta que tengan productos eh, ecosociales y demás, esto es para empresas que realmente quieren... Quieren saber sobre sostenibilidad y quieren avanzar ahí, ¿no? Pues mira, tenemos eh, informes, eh, eh, rankings, eh, tendencias... En Twitter, eh, ¿no? De, que es lo que de, se habla en Twitter. Exacto, que se habla en Twitter, de redes sociales, de Internet. Tienes pues eso, ranking de, de los top 100 de sostenibilidad de, de 17 sectores distintos, porque además los sectores están muy interrelacionados y demás. Y, y todo eso viene de diferentes fuentes. Pues eh, hacemos estudios, hacemos encuestas, eh, analítica web... Eh, Análisis de redes sociales, pues un montón de información pues que, que, bueno, pues que recapitulada, pues está, es, es muy, muy útil y sobre todo muy aplicable. ¿Y cómo lo están usando? Pues mira, para, para generación de contenidos, súper útil para estar, oye, ¿de qué está hablando la gente? Pues oye, yo voy a hablar de esto. Para, para eh, posicionamiento SEO. Es, es eh, primordial. Para publicidad online, para encontrar sinergias y alianzas, para entender un poquito más el mundo de, de los certificados o para, si tú quieres ampliar, más investigación. Incluso hay gente que lo utiliza para, para invertir o, o crear nuevos productos, no, nuevas líneas de negocio. La verdad es que nos sorprende un montón. Todo esto que te digo de estos usos son los que nos han dicho las empresas de dónde lo están usando ellos, ¿no? Y entonces, pues, bueno, cada empresa es un mundo y lo utilizará de la, de la forma que crea conveniente, pero sí que está muy bien ver cómo lo hacen otras, ¿no? Muy interesante el, el, lo que hacéis, que es democratizar mm. el acceso a, a la información mm. para empresas, el so. sector de la sostenibilidad ¿no? y empresas sociales. Sí. Nosotros lo hemos probado y, y la verdad que a mí lo que, una de las cosas que más me llamó la atención... Es la parte de, de tendencias en redes sociales, ¿no? Uh -huh. Me pareció muy chulo. Y todo lo que comentas al final es súper completo. Uh -huh. O sea, que animo a todas las personas a que a todas las empresas que les pueda resultar útil, que lo contemplen, que lo investiguen, porque es muy chulo. Y al final los datos... Yo también, por otro lado, tengo un poco de experiencia en ese claro, sector. ¿no? Sí. Y creo que es muy importante. También los analizamos un poco en el podcast, muy ligeramente, pero bueno. Uh -huh. Y detectas, pues dices esto, a lo mejor... Eh, no está bien, eh, tenemos que mejorar en la otra línea, podríamos probar esto, lo analizas, esto sale bien, ok, seguimos. Eso es. Ver la competencia, qué, qué datos tiene la competencia, qué productos funcionan, cuáles mm. no. Pues al final la información te ayuda muchísimo. Claro, para guiarte es, es primordial lo que dices tú, claro. Uh -huh. Para todo. Ah, sí. y, pero saber utilizarla al final es yeah, tenerla yeah. y saber utilizarla. Claro. Que es más fácil de lo que parece ¿eh? porque yo creo que muchas veces el problema es que, que, que a, las, a la gente le parece un mundo y, y simplemente es, es ponerse un poquito a ver qué me está diciendo esto, ponerte un poco como a reflexionar porque eh, lo intentamos, lo que intentamos es que los datos sean lo más sencillos posible. Y luego, bueno, siempre nos pueden preguntar. No somos una consultoría, pero no nos queremos meter en plan a decir tú tienes que hacer esto. Pero, pero sí que, oye, si tienes alguna duda, es, es que somos cercanos. ¿no? Uh -huh. Sí, vais adaptándolo. Claro, claro, y la cosa es esa, oye, pues llamadnos y encantados de haceros una demo ahí como súper rápido, todo ese tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. Y bueno, hablando de datos, ¿qué <risas> tendencias observáis vosotros en el sector del consumo sostenible? ¿Cómo veis que se está comportando? ¿Cómo veis el futuro? Vale, pues... Eh bueno, pues mira, es que tendencias, pues justo lo que decías tú ahí, eh, analizamos tendencias a nivel, bueno, de 17 sectores, pues todos los meses, ¿no? Y, y es súper llamativo el tipo de tendencias que te encuentras porque hay cosas que dicen, madre mía, ¿pero esto qué es? <risa> Pero entonces te das cuenta de que, de que hay un, un mundillo detrás de, de, de gente, pues eh, hablando en redes sociales y buscando en internet sobre cosas de sostenibilidad que, que a lo mejor son incluso desconocidas, ¿no? O por, o por lo menos que, que a lo mejor tú no te lo imaginabas, ¿no? Y bueno, eso son, son cosas que vamos planteando y vamos subiendo a la plataforma mensualmente. Pero luego eh, hacemos estudios a lo largo de, de todo el año y hay uno en concreto que, que, que repetimos cada año. ¿Vale? Que es el, el estudio de consumo sostenible y los certificados ecosociales y tal. Y, y esto es muy interesante porque lo que vemos es la evolución de, de la sociedad española a lo largo del año. Y este año, pues claro, ha sido bestial por, por el, el cambio que, que hemos tenido bueno, pues con el problema que estamos viviendo, ¿no? sí, sí. del COVID, que te voy a contar. ¿No? Entonces, ha habido unas variaciones súper interesantes. Que, que, que hemos notado pues, tanto en los estilos de vida como en las actitudes y como en los hábitos de, de la gente ¿no? hacia el consumo. Y es que la gente está mirando el consumo de, de, de otra forma, eh, se está abriendo mucho más. Está, bien, está diciendo, eh, bueno, es que yo quiero saber qué impacto tiene a nivel medioambiental, a nivel social y, y sobre mí mismo eh, eh, este producto antes de comprarlo o, o cómo, cómo se fabrica, cómo se transporta, cómo se vende. ¿no? y, y eso, es, eso es realmente como bueno, la verdad es que muy interesante ¿no? y, y, y lo que hemos visto pues mira, por ejemplo que, que la gente está ahora súper preocupada eh, por saber si un producto se fabrica en España pues mira, en el 2019 era un 41% y ha subido al 54% La preocupación La preocupación por saber si, si, si ese producto está fabricado en España la verdad es que tiene mucho que ver un poco por, con lo que hemos estado escuchando todo este año ¿no? y luego también, por ejemplo eh, la preocupación si, si, si ese producto tiene sustancias nocivas para la salud que también ha crecido, me parece que de un 53 a un 58%. O la preocupación por el medio ambiente está en un 57%, o si es, es, es de, de producción de, de productos reciclados, por ejemplo, pues ha crecido también a un 39%, que antes era bastante más bajita, o el bienestar animal igual está por ahí por en torno al 40%. Es, es muy interesante, ¿no? Ver estas variaciones que tienen muchísimo que ver con lo que nos está pasando, pues, clarísimamente, ¿no? Qué bueno, qué mm. interesante. Sí, sí. Y no, lo que me gusta es que también en otras entrevistas hablamos de que este sector, de la gente realmente se está cada vez preocupando más por todo y cada vez va a haber, yo creo, más, en, más empresas, no emprendimientos, sino también las empresas normales. Sí. Se están adaptando, pero no con solo el greenwashing, que ya se está empezando también a... O a lo mejor yo, que antes no lo conocía, el término del greenwashing, que básicamente es intentar limpiar tu imagen. ¿no? Uh -huh. Yo creo que ya también se está tendiendo a ser realmente coherentes, ¿no? Obviamente no todo el mundo, pero cada vez más. Cada vez hay más preocupación tengo esperanza yo. Sí, sí, sí, ojo, yo también, yo también. Y es verdad que, fíjate, lo, de, lo que dices tú del greenwashing, a mí me parece que, o sea, evidentemente, todavía hay mucho que... Mucha empresa que, Sí, hay mucha que, que juega con la apariencia porque están viendo que, que oye, pues es un, es un bombón esto, o sea, que al final, eh, pues hay mucha... Eh, puede haber rentabilidad, ¿sabes? Puede ser interesante, hay muchos fondos ahora a nivel europeo, etcétera, muchas inversiones, entonces muchos se quieren apuntar al carro, ¿no? Esto es un poquito peligroso porque hay... La inversión es sostenible sostenibilidad a lo mejor no llega a quien realmente la necesita. Ah, eso, eso. eso es un poquito peligrosillo. Pero luego, por otro lado, sí que está bien que, oye, si hay alguna empresa de estas grandes que tienen tantísimo poder y tal, si están haciendo un poquito de greenwashing, significa eh, que están viendo la preocupación y la necesidad de hacerlo. Entonces, pues como dices tú muy bien, esto lo que va a hacer es que se las fuerce a que de ese greenwashing pues, pasen a acciones totalmente reales, sobre todo porque a nivel normativa pues cada vez va a haber más... Eh, probablemente pues más, eh, más preocupación por, por verificar si esto es así o no. ¿no? Y, y la gente también, la gente va a pasar factura. Total. Pues por último, para terminar, vale. siempre nos gusta hablar de aprendizajes. Como emprendedor, porque tú antes trabajabas en el ámbito empresarial, sí. como emprendedor, ¿cuáles son eh, los mayores aprendizajes en estos dos años que llevas que te gustaría pues, recomendar ¿no? para, para otros emprendedores? Eh, pues, pues a ver... Eh, pues, pues mira, sobre todo o sea, yo, yo el, el aprendizaje que he sacado es principalmente de, de lo que es el sector de la sostenibilidad y, y lo que me ha encantado y lo que me encanta de este sector, por ejemplo, es, es el, el tema de la colaboración. Eh, o sea, me da la sensación de que, de que todas las empresas que estamos aquí metidos, y, y no hay mejor prueba de esto, que, que me habéis invitado aquí y, y a la gente a la que invitáis, es, es un poco el, el compartir, ¿no? el decir, oye, vamos a compartir iniciativas, vamos a hablar unos de otros, vamos a apoyarnos, porque me parece que, que aquí sí que hay un, una finalidad común de todos ¿no? y, y que es una cosa que, que sí que es un propósito que, que lo vives mucho más ¿Sí? y que, bueno, por lo menos los que no vamos de en plan rollo greenwashing y demás, no sino que quizás que lo vives y, y, que, y que quieres realmente pues aportar y que sabes que, que entre todos vamos a llegar a, a, pues a un fin común ¿no? y que, que es necesario que todos nos unamos. Y me parece que todos los sectores dentro de, de, de la sostenibilidad estamos como, como muy interrelacionados. Y luego creo que otro aprendizaje súper importante y que, y que creo que, bueno, para prueba un botón es, es eh, fiarnos de la ciencia, de la ciencia, los científicos y, y los datos, investigadores. Sí. sí, pero sobre todo, ¿de quién viene? ¿Sabes? De, de, de, de, de decir... Joder, fíjate. Del origen del dato. ¿no? Exacto, toda esta investigación, o sea, todo este problema que tenemos con lo del COVID y demás, eh, eh, si no hubiésemos escuchado a los científicos, a lo mejor dónde estaríamos ahora, ¿no? O qué estaríamos haciendo sin, sin vacunas. Bueno, es un ejemplo como... Bueno, como... y si les hubiéramos escuchado antes. Exacto, <risa> pero, pero ahí está un poco la prueba. Oye, pues que eh, no les hemos escuchado antes, vamos a escucharles ahora. Y sobre todo en el tema de, del medio ambiente, que esto no es a corto plazo, o sea, que esto eh, está aquí ya y, y como lo no hagamos algo, evidentemente, pues bueno, pues eh, en nuestra calidad de vida va va a verse muy perjudicada. Entonces, creo que, que para, para también dar mm, apoyo y, y seriedad a un, a un proyecto a nivel de sostenibilidad, es muy importante fiarse y escuchar a, a la gente que realmente sabe y que está, y que está mm, continuamente estudiando sobre esto ¿no? y trabajando sobre ello. Entonces, bueno, yo creo que, que, que es importante ¿no? esa parte, ¿no? la, la ciencia y, y los científicos. Buenos, buenos aprendizajes. <risa> Lo primero, del mundo de la sostenibilidad, yo coincido totalmente, me gusta y es, es como una gran empresa, como... Sí. En una empresa siempre tienes la misión, que ahora hay una metodología que se llama la, la metodología de las organizaciones exponenciales, que hay un libro, y habla de, del propósito transformador masivo, sí. que es un poco entre misión y visión, busca transformar una industria de forma masiva, y al final es como que estamos todos a, a un mismo propósito transformador masivo, que es como pues mejorar a nivel personal y salvar el planeta y que el mundo pues, vaya mejor, ¿no? sí. Y estamos todos a una y colaboramos y mola un montón porque sí. cada día, cada, cada empresa, pues cada organización pues te ayuda con lo que sea, tú les ayudas, vas aprendiendo, colaboras, conoces gente muy guay sí. y mola mucho. Y, po, y eh, en cuanto a lo que has comentado de la ciencia, eh, bueno, me acabo de quedar en blanco. <risa> Pero bueno, que totalmente, yo creo que es muy importante analizar los datos bien, como decía antes, y es fundamental para mejorar. y Iba a decir algo más, se me ha olvidado, pero bueno, estamos en el directo. <risa> Así que, bueno, no sé si quieres... Bueno, básicamente ya eh, hemos resumido muy poquito eh, lo que hacéis vosotros y muchas gracias por, por todo el conocimiento que, que tienes, de eh, todos los datos. Creo que es muy necesario eh, conocer, clic o ala, analizar los datos y si no, por lo menos analizar los datos y entenderlos, hacer cosas que la gente realmente quiera, mm -hmm. ¿no? Y no crear cosas que a ti te gustan, que a ti te enamoran. y Ah, bueno, ya me acabo de acordar. <risa> cosas del directo. Sí, no comentabas que, que es bueno utilizar a la gente que sabe, no a un buen experto. Sí. Y pienso que eso también lo extrapolas a la empresa. En la empresa tú sabes hacer una cosa, dos cosas, ok, vale, pero el resto de cosas no puedes. Entonces tienes que coger a un experto y cada experto hace su cosa. Y cuantos más expertos haya y más variedad, pues más… Exacto. Más dinámico, ¿no? Y, y más enriquecedor. Mejor. Más enriquecedor. Total. Eh, así que nada, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, Luis, y a Socialpreneurs. Y muchísimas gracias, Cabina29, por esta extraordinaria sí, producción. Una y muchas gracias a la audiencia. Así que podéis seguirnos, podéis apoyarnos, escribirnos, cualquier cosa. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chao.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 Una producción de Cabina 29.